Bueno, gente, le vamos a hacer unas preguntas a David Caicedo. ¿Cuántos años tienes trabajando en esto de la barbería? Desde los 16, más o menos. Llevo algo de 16, 17 años trabajando en esto. ¿Y qué tal la experiencia, eh? Muy bueno, porque es lo que me gusta hacer y más que trabajo es arte. Entonces, contento por un don y un medio. Chévere. Come on. Bueno gente, aquí nos encontramos con mi brother David Caicedo, un buen barbero acá en Huancayo. ¿Qué tienes que decir? Unas palabras. Ah, mi gente ya saben dónde encontrarlo. Llegan un buen corte. Si quieren un corte con buena experiencia, saben dónde encontrarlo. Estamos en Girón 1, 2, 3, 6. Seguimos activados. pa. Chévere gente. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense.